¿Conoces al teacher del rock? Él es cantante de rock urbano de Tijuana. Inició en el 2006 cantando sus canciones en el transporte público de la ciudad, ganándose al público por su carisma y sencillez. Levanta, ¿eh? A busca de chico ya. mañana. Ha editado dos discos, Subal se va y El Rock de Mi Ciudad, los cuales se vendieron totalmente, siendo relevante para producciones independientes, así como el recopilatorio Tijuana Rosarito. Ganó un concurso organizado por el Instituto de Cultura de Baja California y ha sido una presencia constante en medios de comunicación de la región. Esta ciudad Saludos especial a todos ustedes que nos acompañan en Ensenada, en Tecate, en Rosarito, aquí en Tijuana por supuesto, gracias por acompañarnos y estoy maravilloso. Así como llegando a ser parte a nivel nacional del programa de la prestigiada periodista Cristina Pacheco, durante su breve estancia en la Ciudad de México. Es ya, una referencia del talento existente en nuestra ciudad de Tijuana. Algunas de las canciones del teacher son, Azul y Blanco Camión. Cuando andes allá por Tijuana Y quieras darte un rol Y andas bien corto de lana Son cinco pesos y un tostol Eso te cuesta un aventón En azul y blanco camión Maguana No se bañan los sé Se le nota en los pies sin prendas por puro placer y todo se lo puedes ver Libertad Libertad Por andar en el trago ando en el bote aquí clavado Libertad Espero que mi rola te Voy hacia el parque Teniente Guerrero Donde el elote es tradición una gringa bien buena en revolución y si te gusta para Tijuana Rifa, Pedro Pantoja.